¿Cómo están chicos y chicas? Hoy también en un nuevo video para el canal, esta vez de... Come Drunk in the Danger Zone Muy bien, en personal, el juego me gusta Pero yo ya completé el, el capítulo 1 Así que vamos con el capítulo 2, que es un poco más difícil Eddie Castillo no se crean Y yo tengo la magia de los... ¿Qué piensas Comenta It is too early to form an opinion. I form opinions quickly. I like it. Oh, oh. Ah, ah, ah, ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me quiero matar! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ay. ¡Me quiero matar! Yo tengo la magia de los que caigo, wheel. ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! <risa> Defeat. Hijo de tu puta madre, el O'Donnell. Look at this human. What no a pretty color. nunca me falló! ¡Me falló! Ok, esta, esta, esta es toda la que me ha Toma tu última pata, perra Es por tortame, es por matarme. Yo me muevo como un ninja. Corre, corre, que me quieren matar. ¡Corre, tu madre! ¡Corre, tu madre! ¡Hijo de tu puta madre. ¡Me cago! Ok, me serviría sí, el sable de Dark Vader. Sí, soy un fanático del anime y de Star Wars. <risa> <risa> <risa> Hijo de tu madre. Ouch. That must have hurt. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de puta a <laughs> okay. Estos mazos son horribles. Os oh, uh -huh. Toma, le corté las piernas. De tu puta madre, me cago en Default. tu prima, me cago en tu puta prima, ahorita. Uno bites de dust. The combat bot. Israel, colon. Another contestant enters the arena. One contestant enters. Nobody leaves. Harsh. Se acabó. Ya no van a. ¡Ah! ¡El tonto! The human was defeated when we both died. ¡El tostillo! Me cago en tu perra. El juego es muy bueno, pero me cago en tu pleno. Here comes another contestant. This will be fun to watch. Me cago en tu puta prima. Me cago en tu puta prima. Ahí toma! ¿Por qué uno por la mitad, puto? ¡Justo! ¡Justo las manos por a a Perdón por a haciendo a to <laughs> put <Can't read. laughs> What do you think of this human do you think It is clearly to form an opinion. I form an opinion quickly! I like it! El último siempre que me mata, hijo de tu puta me cago en tu prima Cuando estás a un ciento de matarlo, él te mata Como el huevo. Victory. ¡Hijo de tu de puta! fin! Hijo de tu puta, por eso. Tiene. Arte. Swords are everywhere. Pero la mejor. Everywhere. Quiero. Yeah, vamos. Okay. A ver, de team marín de dos en dos, ¿cómo te llama que una vida? Si, sí, se la acaban preguntando Uy, ¡Oh, voy a hacer una nice. espada de fuego No, mi querido amigo. No, esta es la mejor mejor por el En la siguiente ya viene el juego. ¿no? Que tienen una espada simple flecha. Un trío, un trío de puro Un trío de fuego Un fuego Nada en el internet como huevillando Corran, corran, corran, corran ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te te De tu puta. Ah, We puta. just ah, getting started. Watch out. Si no oh, Yes, now they are bound to termine avoid them. al de fuego, perro! Con esto lo presionaré más rápido. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Corra! ¡Corra! ¡Van a morir conmigo! verga, ¡Tenían flechas! Alto de esto! ¡Arto de ¡Dale la tarde. ¡Ango Primero me cargaré los espíritus. papá! ¡Exterminate! ¡Annihilate! Mari. That es a good song. papá! Muy bien, aquí termina el video. Si les gustó, denle like y si no les gustó igualmente denle like, suscríbanse a mi canal si es primera vez que ven uno de mis videos. Y si les gustó, díganlo en los comentarios. Y si, y si, y si, y si quieres que siga con este juego, dale like y, su, y, y suscríbete con la campanita. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos. Y díganlo en los comentarios. Muy bueno. Adiós.